La transición ecológica empieza en las ciudades y reducir el impacto medioambiental de los edificios de titularidad municipal tiene que ser un objetivo prioritario de esta corporación y más con la oportunidad de utilizar los fondos europeos Next Generation. La autogeneración energética, fotovoltaica y térmica tienen una presencia residual en nuestros edificios a pesar de las posibilidades que ofrecen sus cubiertas. Por eso vamos a llevar a pleno la propuesta de instalar paneles fotovoltaicos que con unos cálculos por lo bajo sobre el 25% de estas cubiertas se podría producir el 79% de las necesidades eléctricas de los mismos, además de reducir 1,4 toneladas de CO2 a la atmósfera y 3 kilos de residuos nucleares que actualmente generan nuestros edificios de forma anual.